Justamente, de que, que yo caigaba a droga, yo ni uso droga ni siquiera, yo ni siquiera uso droga y me están acusando, dije que, que yo tengo droga, dije que yo caigaba a droga y me están acusando ahora, güey Entonces dicen que, que yo caigaba a droga, yo ni siquiera la uso, ni siquiera uso droga y ve, me pusieron droga. ¿Por qué tú entiendes entonces que, que hicieron Pues hacerme el abuso, pues llenar exquisito conmigo, por eso yo no uso droga. Yo no soy ningún delincuente. En mi barrio yo no tengo problema con nadie, con nadie. Yo trabajo en el barrio caminando yo iba y ahí me agarraron. Ellos me le pusieron un reguero de droga, me le pusieron cocaína, me le pusieron marihuana y le cataron tres meses de medida de corrección. Y él, no estaba, y él no estaba haciendo nada malo, él simplemente salió a buscar algo que lo mandaron a buscar, un biberón para darle una leche a un niño, bueno. porque no había trabajo. Se devolvió y salió que tenía que ir a buscar un biberón que lo mandaron a buscar para darle leche al niño. Pero cuando él llegó, la, la NCD lo agarró. Yo no sabía que tenía tanta divina droga puesta y ahora me dicen que lo va a medir eh, media de corrección tres meses sin él tener nada de eso. Es un muchacho de 18 años. Con pa, familia pobre pero honrada, su papá nunca ha robado. Su papá es un hombre decente y yo soy una mujer ama de casa con seis niños. Como ellos me le vienen a hacer ese daño a este niño de tres meses sin ella, hace nada. Eso no se puede. ¿Dónde usted reside, señora? ¿Dónde ocurrió eso? Yo estoy Santana, casa número país de Cuatro. Anteriormente, ¿su hijo había estado detenido? Ellos se lo llevaron eh, dos veces, se lo llevaron, para ni siquiera que ellos lo hayan, se lo llevan, pero eso no le había pasado. Yo no sabía que mi hijo ahora iba a estar metido en un problema tan grande.